¿Cómo negociar? Es una buena pregunta. Tampoco en 10 minutos vamos a poder solucionarla, pero vamos a intentar qué pautas son necesarias para negociar. Mi nombre es Juanjo Amengual y soy marketer desde el año 88. Vamos a ver en este pequeño capítulo sobre plan de enfoque de qué manera podemos negociar en cualquier instancia o en cualquier sitio de nuestra vida. Realmente todos estamos negociando permanentemente, tanto con tu hijo como con tu abuela, como con tu cliente interno. No solamente la negociación es un sitio donde uno vende y otro compra y establecen un precio. No tiene por qué ser así. Pero vamos a ver más o menos en 10 minutos algunas reglas de oro que yo resumiría en una que tiene mucho que ver con la tauromaquia pero realmente vamos a ver eh, más que tauromaquia, diríamos, el, el, el, aquellas historias del Far West en el cual uno tenía que disparar en el duelo al sol, ¿no? Vamos a, a desarrollar un poquito estas reglas de oro de saber, en cierto modo, cómo negociar. Y para esto vamos a hablar, precisamente, sobre estas slides de un curso de negociación avanzada, con estas técnicas que vais a ver a continuación. En principio, lo que podemos ver en la negociación siempre es eh, varias posturas, evidentemente hay una postura que se acerca y otra que, que, que, que es la que va a ceder en cierto modo, ¿no? Hay unas reglas de oro en negociación que son las que vamos a tratar en este vídeo de plan de enfoque punto es. La primera regla de oro es llevar objetivos realistas y ambiciosos. Cuanto más ambicioso y realista sea el objetivo, pues mucho mejor. Mejor resultado. Cuando vayáis a una negociación, no vayáis a ver qué pasa. No, este es mi tope por abajo y este es mi tope en el cual aquí ya no debo de ceder. Evidentemente, si lo que estamos planteando es este es mi tope hasta aquí, eh, luego ya vendrá el tío Paco con las rebajas. Quiero decir con ello que hasta aquí es nuestro nivel de negociación. Ir con un objetivo en el cual yo quiero sacar el máximo posible de beneficio y eso se tiene que plantear de alguna manera, por lo menos, haberlo pensado, racionalizado. También es verdad que cualquier tipo de negociación, y lo vamos a ver a continuación, tiene que ir con el win-win. En una negociación es importantísimo el saber aprovechar los segundos de poder. Estamos hablando con nuestro hijo que nos pide... Algo estamos hablando con alguien, con nuestro interlocutor, que al final desea que nosotros cedamos o él ganar. En principio, cuando se produce ese segundo de poder en el cual eh, nuestro interlocutor calla, es ahí cuando tenemos que cerrar el acuerdo. No siempre estamos al tanto, pero si en algún momento se habrá sucedido que hay algún silencio, ese segundo es el que uno tiene que aprovechar para echar la zarpa y acabar la negociación. Nunca bajo ningún aspecto negociéis algo ni pactéis ningún tipo de concesión sin haber antes conseguido una contrapartida tangible factible se trata de win win quiero decir queremos decir con esto yo cedo en esto pero cuando hayamos cedido aunque sea un milímetro o haya sido un euro a cambio tengo que conseguir algo de esta manera lo que estamos diciendo a nuestro interlocutor es que vale yo voy a ir cediendo, pero cada vez que vaya cediendo, tú me vas a tener que dar algo a cambio. Y esto frena, en cierto modo, el hecho de que nuestro interlocutor se pase un par de rotondas a la hora de decir, oye, pues ya que me ha dado uno, voy a pedir dos, tres, cuatro, cinco. Y al final es una negociación que cae en saco roto puesto que nadie gana. O bueno, uno intenta ganar y el otro sin duda pierde. Es un win-lose claramente. Insisto, es un punto muy importante. Cuando haya que ceder en la negociación, que evidentemente siempre hay que ceder, porque son dos partes que quieren avenirse y avenirse a un lugar concreto entre A y B, que sea intermedio, siempre que se ceda tiene que haber una contrapartida clara para ganar la parte que se pierde y el otro pierda una pequeña parte. Solo así se puede frenar las ansias y las ambiciones de nuestro interlocutor. Evidentemente, cada caso es un mundo, y hablamos sobre una negociación que en estos momentos no podría saber si es una negociación de una compra-venta o una negociación de X, llámalo X. Si hay que ceder, insisto, poco a poco, jamás ceder a lo grande desde el primer momento. Si yo me voy a comprar algo y pido, oye, ¿me puedes dar este pack? Y ya me lo dan de golpe mi siguiente paso de manera psicológica va a ser decirles oye pues he conseguido esto con tan solo pedir pues voy a pedir muchísimo más por lo que vale más empezar a ceder gramo a gramo paso a paso para que cada paso cueste cada vez más psicológicamente nuestro nuestro nuestro interlocutor lo va a notar vamos a poner el caso estáis con vuestro hijo y os dice papá quiero un helado Dice, vale, pues muy bien, pues ten, le dais el mayor helado posible. El siguiente paso va a ser pediros, quiero otro más grande. Esa es la idea. Quiero un helado, no. Quiero un helado. Bueno, ¿qué me das a cambio? Le digo, quiero un helado y voy a hacer los deberes. Vale, pues aquí tienes un pequeño helado, pequeñito, el cono. Vale, pero si me pones una bola y de bueno, pero a cambio, ¿qué me das? Esa es la idea. Buscar la contrapartida y ceder poco a poco, nunca la gran cesión de entrada, porque eso da pie a nuestro interlocutor, sea quien sea, que vaya pidiendo cada vez más. Y sin duda alguna, otro de los cinco puntos en las reglas de negociación es este que veis aquí, el acercarse al final de la negociación, comprometer al cliente en la decisión. El ejemplo lo hemos puesto con el niño y digo, oye, vale, te doy en helado, pero me aseguras que luego vas a estudiar dos horas, eh, vas a firmarme este contrato. Vas a comprometerte a comprarme a comprarnos tantas unidades, etcétera, etcétera. Si no hay un compromiso en la negociación, al final cae en saco roto y lo que hemos hecho es enseñar, francamente, todas nuestras cartas. Lo más importante si yo tuviera que, que destacar algo sería, como veis, el tema de no pactar concesiones, concesiones, sin una contrapartida tangible. Se trata de ir a win win. Y si yo cedo algo contigo, tú me tienes que dar algo a mí sin duda es la única manera para seguir una buena negociación y aquí la regla de oro estamos en el far west estamos en esa calle en la cual tenemos a dos vaqueros uno al lado del otro si uno va a negociar y suelta el primero está enseñando sus cartas es puro póker a mí me encanta de alguna manera todos esos anuncios bastante cutres en los cuales una persona dice, oye, eh, vendo este coche, 10.000 negociables. Me están enseñando ya directamente las ganas de negociar en el sentido de que, oye, lo vas a sacar por 5. No digas eso, no enseñes nunca tus cartas. ¿Por cuánto me vendes esto? ¿Cuánto me puedes dar? De alguna manera, seguro que de esta manera, el otro que dispare primero, vas a conseguir muchísimo más que tú enseñando tus cartas en la primera mano esto es importante no disparéis primero que dispare primero el otro a la hora de cualquier tipo de negociación vamos a seguir el caso del ejemplo del niño me das un helado digo qué me vas a dar tú a cambio en cierto modo él tiene que mojarse y si nos parece poco bueno siempre podemos subir lo que nos den pero si nosotros pensábamos dar muchísimo más Sinceramente empezamos ya con una mala negociación de entrada con un hándicap a nuestro favor que es lo que intentamos evitar nosotros salir ganando pero también nuestro, nuestra otra parte también tiene que salir ganando en este tiempo de negociación ¿Cómo se sucede el intercambio de información bueno se trata de convencer persuadir intentar usar expresiones positivas evitar el no cree no personalizar en primera persona poner siempre al cliente en el centro de la venta, no hablar en presente, hablar en presente, mejor dicho, no en condicional, esto lo hacemos así, no exagerar, sin duda, argumentar, usar un argumento de peso. ¿no? Entonces, el argumento de peso es aquel eh, que responde a necesidades del cliente. ¿no? Si, oye, en cifras, en hechos, ser objetivos oye yo he venido aquí a negociar y esto con esto vas a ganar un montón el precio es muy bueno la calidad es excelente porque tenemos un 20% del mercado porque nuestra nuestro trabajo es a mitad de tiempo todos nuestros clientes dicen que están contentos etcétera etcétera etcétera datos simplemente hay algunas de alguna manera eh, se, se trata de también controlar esa entrevista a base de, de preguntas es un poco un proceso de coach no y oye, oye, ¿no te parece que esto iría bien contigo? ¿No te parece que con esto ganarías algo? Se parece mucho al cierre de la venta. Hablaremos en otro vídeo, en otro podcast sobre el cierre de la venta si ya no lo hemos hecho en alguna ocasión. Porque realmente se trata básicamente de persuadir a esa persona de que nuestra lo que estamos cediendo en la negociación, lo que estamos ofertando, sin duda alguna, es positivo para él y también para nosotros, pero sobre todo para él. Se trata de sacar SIS cuando las personas hablamos y nos sacan un sí etcétera y dos y tres y cuatro es cuando realmente eh, al final nos han metido en una en una bueno francamente en una en un cul de sac no en, de alguna manera nos han metido en un sitio sin salida acordaros si tuviéramos que resumir de alguna manera lo que podríamos decir claramente es que la negociación es un aspecto que tiene que tratarse eh, para que todos absolutamente todos sepamos de alguna manera uh, que vamos a ganar algo cuando entre dos personas hay una A y un B y nosotros queremos el C. Nunca bajo ningún concepto enseñar vuestras cartas y mucho menos nada más empezar la partida. Espero que os haya gustado este podcast vídeo de Plan de Enfoque sobre ¿Cómo negociar? Es tan solo un pequeño trozo de cómo sería una negociación. Evidentemente podríamos hablar largo y tendido, pero ya llevamos 10 minutos y bueno, creo que estas pistas os pueden servir muy mucho para seguir hablando sobre negociación. Eh, muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros continuamos en Plan de Enfoque. Ya sabéis que en Plan de Enfoque podéis apuntaros en plandenfoque.es o en Mallorca Podcast, en los podcasts de marketing, negocios, emprendedores, etcétera, etcétera. Os ha hablado Juan Juan Mingual y a seguir negociando. Nos vemos hasta el próximo vídeo o hasta el próximo podcast. Un saludo.